Seguimos en nuestro curso de introducción a PHP. Esta es la clase número 5 del módulo número 2. Lo que vas a estudiar ahora es cómo hacer programas PHP interactivos, es decir, que tomen datos del usuario durante su ejecución. En la clase anterior aprendiste a definir tus propias funciones y a incluir archivos para eh, utilizar código que ya hayas escrito previamente. En la clase de hoy vas a aprender cómo tomar datos del usuario cómo pasarle parámetros al programa vía la línea de comandos y, por último, cómo almacenar datos en archivos para utilizar en futuras ejecuciones del programa.